¡Buenas, buenas, buenas, chicos! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estamos? Eh, ya estoy en mi casita, ya edité el vídeo de México, ya estoy aquí, ya por fin, con eh, mis perritos, mis gatos, que luego haremos un clip... Ya vuelto, estoy aquí, os ha gustado, ¿eh? Y nada, eh, hoy os traigo un invitado muy especial, es mi amigo, con él estudiamos, tenemos una foto por aquí, que luego os la mando, os la paso o simplemente... A ver, ¿cómo lo haces tú eso, ¿Está chivo? No, no ha ido, no, a ver, a ver. Por favor. Esta, esta, esta foto, ¿no? A ver. ¿No? Ah, está en blanco y negro, perdona a ver. Ah, ah, ahí está, sí. esta, esta, esta es la foto verdadera y la que me la regalaron porque eh, nada os lo explico eh, vamos a hacer un si te ríes pierdes nivel un poco bastante eh, agresivo que el que se ría tres veces va a tener que pillar con la salsa y también compré esto que no sé, me parece que es, bueno, pone chile y limón Que bueno, que va a, chi va a chilear esto más que otra cosa Y bueno, pues esta es eh, la primera salsa que vas a hacer La vamos a grabar en su canal, que es la más flojilla y tal Y luego quedaros por aquí porque ya tendremos lío que vamos a probar esta Esta y nada, esta va a estar guay Va a volar, perdona Chevy, que te he tapado aquí con la, la, la salsita Esta vamos a llorar Esta yo la he probado Y la verdad es que lloré Y dolió en el corazón y en el culo Luego cuando cagué eh, Voy a dejar su canal de Youtube por aquí abajo eh, Entrar y ver el primero Y luego os veo aquí Con mucho más salseo <risa> Va, hasta ahora Vale, ¿qué vamos a hacer? El que ya tres veces antes que el otro Si reímos los tres, los tres pillamos Así que vamos a, a pillar Una patata de estas Que ya de por sí pican, pero muy poco, no pican mucho Y le vamos a poner un poquito Solo un poquito para tantear, a ver qué tal A ver... Uh... Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, de verdad, qué lástima Nos tío. han dicho que pican muchísimo, así que... Yo es que... Ya, ya tengo... De cubata, de cubata, por favor, Es eh. que este es muy bueno, yo lo vi. Esto es muy bueno, eh. Hola. Mira qué pelo más liso. Escucha, cuida, escucha. De, de, de cubata. Es 1-0, eh. Pillas tú, eh. 1-0, 1-0. A ver quién sale del agua. El motomoto, -moto, a ver quién es. El esto es muy duro. ¿eh? Me gustas. Corazón. Mi primera novia. ¿Se la pasas a tu hermano? Esto. Alberto, daña daña Alberto, al corazón. mamá, Alberto. Alberto. ¿Quién es Alberto, mamá? ¿Quién es Alberto? Es que te dejo el culo abierto. ¡Ja, <risa> ja! qué malo, tío! ¡Lo había visto! ¡Y no podía evitar regalármelo! 2-1. Va perdiendo tú, Uf, está la cosa tensa ahora, ¿eh? ¡Un robot! Y un audio para ahí, supongo. <risa> Vale, vale. Oh, es que me muerto, tío. Oye, el puto vaso más irrompible. Así se, se rompe del tirón. Está ese ¡No! No. Sí. No. Sí. No. sí. No. sí. No. Vamos a ello. No. Dale. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, porto, porto, porto, porto. Oye, Vamos a agarrar uno. Denso, uno, denso, uno. No largo, este, este, este, este, este. Hemos agarrado solo uno. Me voy a levantar porque esto va a ser muy bueno. Os voy a poner aquí en primer plano. Voy a mojarme ya la boca. Mójate, mójate ¿eh? En primer plano, para que lo veáis. para que si se enfoca esto hoy... Si se enfoca hoy, y si no, pues nada. ¿Sí o no? ¡Qué perro, tío! ¡No te pases, tío! ¡Sí o no! No te pases. La puntita Solo sea, la puntita, gente Solo la puntita No te pases, hermano Solo la puntita, va Ahora las corre curre. Ahora las corre No, vale, ahora toda, todas, todas toda. Del tirón, del tirón 250 likes Si ¿Sí o no Que han cogido? Pero pica ah. o no pica Está. <risa> Es que va muy po poco a poco y luego ah, te pega ahí en la hostia. Es como que. no, ¡Joder, si pica! Ah. <risa> <risa> ¡Qué puto asco! O sea, agua fresquita con limonada. <risa> ¡Ah, pero! Yo te he dicho que esta se tiene que ir con cuidado. Esta no es lo mismo. Esta, o sea, no es para niños, ¿eh? Le das un bocado y es como. ¡No pica! Pero vas masticando y ya empieza a dar por culo. <risa> Y nada, seguimos con el vídeo. A la próxima, quien se ríe a tres veces. Yo no río más. Dos y untadas hasta el culo. Yo no río más ya. Dos y untadas hasta el culo. Así que, gente, vamos a ello, ¿vale? Caballar el vídeo, por favor. Eh, eh, vamos a estar dos minutos que se recupere y, y, y volvemos, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Tú muy bien? Le doy ready. Ya me he quitado el rojo sí. Y yo estoy riendo, así que esta vez pillo yo, está clarísimo, no lo veis, ¿no? Bueno, va, dale, dale, dale. Por pues favor, acaba ya esto. Acaba ya esto, güey. No he empezado que me estoy regalando ya, tío. Bueno, va. Uno, dos. Serio. Yo, X games Se ha pasado la vida. Se ha pasado la vida. Oh. ¿Cómo te defend yourself from attacking me. Kouk in one go. es un, es un... Um, ladrón, ¿no? Un atacador. ¡Ulo! Está muy bien hecho este vídeo, eh. El puto perro, y es que los perros no lo puedo, tío. 1-0, 1-0, va. Yo me que ay, en serio. <risa> Va, tenemos que aguantar un poco, va. Oh, 2-0, para 2-0. 1-2! ¡Eh, qué esa mierda que era eso! ¡1-2! <risa> ¡Oh, qué bueno! Este, este, este, compañero. Es Enciendemos el cigarro con, con el incendio de ahí al lado. Se ha pasado en la, en el juego ya. Esto tendría que tocarlo luego. O sea, yo a la niña le diría, tío, niña, para ya. Esto es culpa de los padres, tío. En plan tío, que es, Toma. Tío, Buenísimo. Es bueno, ¿eh? Buenísimo. No, no puede ser. No, no, no. No, pero el en boya, madre, tío? No puede ser El Rocky es uno de estos, es mi perro, tío <risa> ¡Que yo también he reído, tío, no! No, pillo, pillo yo, pillo yo, Es cuatro o dos o así No pillo yo, sí. vale, a ver No te pases, por no, favor No, no, no, no. no que, te pases, que, eh cuidado, sí. Vale, de momento le he puesto dos Y ahora le voy a untar un poquito no te pases, eh, se unta, se, eh, a mí antes me ha salido por aquí, que hay un agujero, hazlo ah, sin ¿sabes? Así que yo soy un poco disléxico y... <risa> ¿Estoy viendo? Venga, eh, vamos, tranquilo, yo te voy a poner, mira, una gotita, otra gotita aquí, otra gotita aquí A ver esto Y otra gotita aquí Uf. y... Ah, bueno, venga, ya aquí otro más ¡Uy! Uy, aquí te has pasado, eh Bueno, va que eh, lo vean, O sea, desinfoque. no, en serio, eh, pica mucho, eh no, pica. no puedo pasarme porque le puedo destrozar la vida Un poco por aquí Dónde ¡Oh! vas? ¡Sí! Me digo. Vierte agua, vierte un poquito. ¿vale? <risas> no, sí, trata no, no, de, tío! ¿Qué va, qué va? Yo, yo no puedo, yo puedo. Vas a verme llorar. Adiós, nos vemos. <snincal> Tomado, hijo. Primero los auxilios. ¿Dónde tienes aquí el botiquín en tu casa, tío? ¿Dónde tienes el botiquín? Wow, ¡Qué mal! Me está, me no está puedo, doliendo el estómago. No mío. puedo ni beber agua. Me está doliendo el estómago, oh. tío. ¡Ah! Oh. Oh, ¡Su puta madre! Mm. Mm. Mm. Hacemos la última. Hacemos dos de estos, pero esta vez lo untamos. ¿Cómo? Dejamos el plato así. ¿Sí? ¿Hecho? Sí, sí, porque esto no puede... Apagando, apagando windows. ¡Lol! Esto lo he visto, esto es nuevo, tío, esto está guapo Es como con y se sí, ve No vale Hostia Sí, sí, se tanque ¿Qué? Lo podría haber matado, ¿no? Que la metido en la boca, tío ¿Qué cojones? ¿Qué asco, tío? Va a vomitar o algo, tío A ver, yo lo he visto a este en concreto y por eso no he reído, pero era duro 1-1, uno, 1-1, uno. Uno, uno. vamos empatados, 1-1 uno, uno. ¡Qué, Qué pringao! Ha sido duro, Dios. ¿eh? Tío, me ha reído, ¿por ha reído es, tío? No, vale ¡Wald, es que ha sido muy bueno, tío! 2 dos a dos, va, dos a dos, va. Tú, eh, ¿dónde estás grabando? Aquí, ¿no? Sí. Eh, a ti, no, tí, no aquí, aquí, aquí. Bueno, es que nos es muy complicado, chicos, chaco, hay muchas cámaras. nos vamos a defender. Vos me, a Vos me vas a atacar con un chaco y lo que voy a usar es la bufanda para... para para que me tengo que sacar la bufanda y me defiendo del chaco. Para para, para. No, para, para, para para No, para me saco la bufanda primero. Ahí está. Y ahora, ataca a ¿vale? ¿Ves? Ahí está. ¿Alguien no no, ha dicho 3 a 2. No, lo enrollo. No, 3 a Ay, 2? Es que se utiliza Fantasy. ¿Has escuchado 3-2? ¡Oh! Se ha reído hasta él, tío. Se ha reído, tío. No, a no, mí que lo han hecho expresamente. Obviamente, coño. Pero. Hola, hola. Este, este es muy viral, eh. Se ha visto mucho. Es que, ¿dónde vas? Te <risa> lo queda retrasada, tío. Uf. Eh, bueno, otro, ¿no? Oh, espérate, ¿me ha acabado? Ya está No hemos reído Sí, hemos reído ¿Qué quiere decir eso? Que no, yo, no un yo, yo me he reído cuatro y tú tres Así que vamos a partirlo Vamos a poner Dos Tres ¿Vale? Los juntamos los tres Dos me los como yo y yo no te lo como esto Venga, va. ¡Buah! ¡Buah! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Churredon! ¡Undi más! lo, ¡Churretón! Oh, ¡HOLLO! ¡Churretón! ¡Ya está! Definitivo Y os quiero mucho ¡Oh! ¡Esperate, no, no! 5 segundos ¡Ven, diez, ¡Ya me pica! ¡Ya me está picando! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Buah! ¡Wow! Dolorosa, ¿eh? Dolorosa, ¿eh? ¡Wooow! <risa> ¡Estoy llorando! <risa> ¿Estás bien? ¿Todo bien? <risa> Le pongo a fondo. ¡Uy, ¡Oh, gotea! De...! ¿Sabéis en el Call of Duty cuando estoy a una granada cerca que se escucha de que están fulminados? Lo estoy escuchando. <risa> pues... 3. 2. 1. 1. 9. 8. 7, 6, ¡Cinco, 4, 3, 2, ¡Uno! Ya puedes ver ahora ¡Guau! Este es un mastodonte ¡Oh! ¡Es mastodonte! me cuesta hablar, eh! 250 likes y lo probamos en una pizza, eh, barbacoa, ¿vale? Creo que me he rascado el ojo después de haber tocado esto, me está empezando a picar mucho me cago en Dios, sí ¿En serio? No, sí a... Ahora, Ahora volvemos No, que va, no, venís conmigo ¿Y tu ¿Cómo lo llevas, Chevy? ¿Lo ves bien? ¡Me guiño, loco! ¡Esto guiño, tío! A ver ese ojo Estamos mejorando Dale like y nada guapos, eh, nos vemos en la próxima Chao